Granada no se libra de la lacra de la corrupción que azota este país desde hace años. Con seis concejales del Partido Popular imputados y el alcalde socialista imputado por corrupción, Granada no puede avanzar. La anunciada transparencia de nuestro reprobado alcalde ha quedado en nada. Tenemos un ayuntamiento endeudado y una ciudad repleta de posibilidades que está estancada. Desde Vamos Granada estamos trabajando en dos líneas. Por una parte estamos haciendo propuestas para mejorar y desarrollar la economía local y garantizar el bienestar social y por otra parte algo que solo está haciendo Vamos Granada que es luchar contra la corrupción para acabar con la impunidad y que se devuelva lo robado. En estos momentos el PSOE ha secuestrado nuestros medios, tanto materiales como humanos congelando nuestra financiación para luchar contra la corrupción. Es por ello que nos hemos visto obligados a iniciar este proceso de recaudación de donaciones y así seguir en los casos judiciales en los que estamos personados. Todo el dinero recaudado será exclusivamente invertido en este objetivo y nuestras cuentas periódicamente publicadas para mantener una absoluta transparencia en nuestra gestión. Esta ciudad necesita una regeneración, necesita recuperar lo que le pertenece, recuperar lo que es nuestro, tanto en dinero público como en patrimonio. Os recordamos los casos en los que estamos personados y en los que puedes participar aportando tu granito de arena. Casa Ágreda, Nazarí, TG7, Emucesa, Casa Santa Inés.